Bueno chicos, pues intenté grabar un mapa multijugador, ese era el chiste del, del video Pero al final se me terminó lagueando increíblemente Bueno, se me terminó lagueando En serio, el lag de mi vida Bueno, no el lag de mi vida porque he tenido mayores lags Y ahora eh, vamos a continuar explorando este mapa que tanto les gusta a ustedes y a mí Y ahora quiero hacer lo siguiente tanto en el título como en la miniatura estarán viendo que voy a hacer water drop. Exactamente, vamos a hacer water drops y desde desde cuál altura pues nada más y nada menos que hasta allá arriba. Ah, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. A ver clima, despejado. Para que se vea bien y todo porque en el video anterior quedó pues no sé, se vio una apariencia muy, muy no sé.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 En serio En serio Aquí estamos para entretener Y ahora Ahora sí, este es el último No el último del video, pero sí último De los cofres, del cofre que, que me quedaban. Y ahora, por favor Por favor, hazlo bien Hazlo bien Hazlo, Ay, ah, no, no, no, no En serio, en serio De nuevo volví a fallar De nuevo volvió a fallar Pero bueno Recuerden, chicos, la práctica hace al maestro. Y vamos a tener que intentarlo nuevamente. Dios, Dios mío. Por favor, no desaproveches tu penúltimo water drop. A ver, chicos, ya volvemos de la pausa. Bueno, no de la pausa, porque acabo de hacer doble pausa, aunque ustedes no lo vieron. Es que estuve intentándolo varias veces. Sumo... Estoy en creativo. Estoy en creativo. En serio, estoy en creativo. Ahora chicos, estuve intentándolo un par de veces antes de empezar ya a reanudar este con la grabación y ahora supervivencia. Vamos a hacer esto por acá. No es en suerte, este es suerte. <ríe> Water. ¿En serio? ¿En serio? Ok, vamos con los sl slime Bros. ¿Dros? Bros. Bros. Bros. ¿En serio? Dije Bros. ¿En serio? Dije Bros. En serio dije, Dios... ¿Por qué siempre tengo que morirme en las escaleras? Siempre en, en las escaleras Siempre en la orillita de las escaleras Es que hay que hacer un timing uh, Un timing uh, uh, uh, uh, uh. Un timing, un timing Uy, Dios mío, un corazón Un corazón Un corazón Hay que aprovechar esta, esta oportunidad Ya nos vamos con la experiencia de ser dos. No, olvídenlo Olviden eso de la experiencia de ser pros ¿Esto de dónde salió? ¿Esto estaba aquí? ¿Esto estaba aquí? Supongo que sí Supongo que sí Ahora Vamos a treparnos de nuevo Por aquí arriba Proseguimos subiendo Por aquí Dios mío, ese cerdo me espantó Vamos a seguir por acá Y por acá, por acá, por acá, por acá yo ahora voy a tratar de ser lo mayor preciso posible Porque de lo contrario voy a morir Para hacerlo más hardcore Voy a caer en una de estas y caí en el agua Caí en el agua Caí en el maldito agua Para hacer un water drop La verdad no sé si me vaya a salir Soy un poco malo con esto Y ahora ya estoy cayendo Ya estoy de bajada Ya estoy de bajada Ya estoy de bajada Yo... Oh, oh, oh, oh no <risa> En serio en serio, a ver, me agarró desprevenido, me agarró desprevenido ¿Dónde me morí? ¿Dónde falles? Sí ¡Oh! ¡Oh! Dios, Dios, no hay que perder esto, no hay que perder Ajá. En serio, no hay que perder esto, no hay que perder Esto, esto, esto, esto, esto, esto, esto, esto, esto. Dios mío, Dios mío, cada vez mejor cada vez mejor Como bien les digo La práctica hace al maestro Y este es un gran ejemplo Bueno, que yo no, yo no soy un maestro Pero bueno A ver, ¿por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? Por aquí Por aquí No, en serio <risa> En serio A ver, vamos a hacer nuestro último salto Aquí arriba Para despedir de una manera Algo especial Bueno, de especial no tiene nada Ahora sí Vamos a despedir aquí. Por aquí. Por aquí. <risa> en serio. O sea, siempre tengo la mala suerte de... <risa> y mira, justo. Es que si sí había colocado ahí el maldito slime. Es que siempre tengo la mala suerte de que me pase esto. Siempre tengo la mala suerte de que me pase esto. Ahora quiero poner esto por acá. Excelente. Y ahora... Pues aquí despedimos el video. Espero que les vayan bien chicos Este era un video que la verdad Sabía que se me iba a complicar mucho Y pues eso, que empieza a llover Me refugié Y nos vemos después, adiós